¿Qué pasa, gamers? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Os quiero contar una cosa Os voy a presentar a la familia Carlis Gamer Empezamos conmigo, yo soy el hermano mayor O sea, soy yo, Carlis Gamer Sin filtros, ¿vale? Ahora os vamos a pasar con el mediano Hermano mediano, pasa, pasa Bueno, no sé, la verdad, no sé quién es, pero bueno Pasa, pasa Es un ladrón o algo, ¿no? ¡Jope, hermano! Bueno Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo soy el hermano mediano Yo soy el olvidado Era el más querido hasta que nació La cara del renacuajo los voy a pasar, ¿vale? Venga ¡Feo! ¡Pasa! ¡Joder! ¡Qué feo es! ¡Madre mía! ¡Feísimo! Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy el hermano pequeño Soy el más querido y mi mami Siempre me compra todo El más feo es el mediano No le hagáis caso, tiene cara De almendro, es feísimo Y luego el mayor no es tan querido Solo lo hacen casa en sus estudios Para mí, yo soy el mejor Tengo glamour Soy el mejor Así que suscribiros al canal De Carles Gamer, mi hermano Mayor, me ha dicho que si os suscribís me regalará un trocito de chocolate. <ríe> bueno, os voy a pasar con mi mami queridita. ¡Mamá! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! Eh, hola, hola. ¿Aquí? Sí, vale. Gracias, gracias, hijo querido. Te amo. Luego te compro un regalito. Bueno, eh, es que mirad, como yo no sé estas cosas de tecnología, como he vivido en otra época, pues claro, yo no puedo saber tanto de tecnología Bueno, me voy a presentar, yo soy la madre de todos estos renacuajos, menos este que es tan bonito, que es mi hijo pequeño, le amo tanto Ay, a ver si le compro algo, que se lo merece, no como el mediano ese que creo que es el fontanero, ¿no? sí el fundanero. Y luego está el mayor Que todo el rato tenemos que estar con sus estudios Porque no sabe nada, vamos, aprende algo Vago, pero bueno Me, han dicho, me ha dicho mi hijo mayor Que os suscribáis, porque si, no, si todavía No lo estáis, pues Os estaréis perdiendo muchas cosas Y además ha visto que La mayoría de la gente que le ve No están suscritas, así que Si aún no lo está, suscríbete, vamos Suscríbete Venga, no te cuesta nada que está aquí, mira, al final te lo voy a poner, ¿vale? Ahí, ahí, te lo voy a poner al final Le tienes que dar clic y le dices suscribirme Y ya está Y si te ha gustado este vídeo, pues le das un like, ¿vale? Ahora os voy a pasar con él Con mi marido Que, madre mía, es una decepción de familia jo, Si me hubiera tocado Con el cachas ese, moreno Bueno, os paso con él Madre mía, que feo Hola a todos, ¿qué tal? Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué horror? ¿Qué hay ahí detrás? Madre mía. Ahora sí que los niños se cuidan muy mal, ¿eh? ¿A ¿Qué cosas comen? Guarrerías. A ver. Ah, no, no, son personas normales. Bueno, me voy a presentar. Yo soy el padre, el Carlis Gamer, el fontanero ese que se piensa que soy su padre, no sé por qué. Y el niñito este querido, que es el consentido de la familia. Yo fijo que le quiero porque le quiero. El otro día jugando a la escondite, dije, ay, sí, sí, ha jugado muy bien, pero juego fatal y bueno soy el padre de estos y os voy a pasar eh, con la abuela la heredera de la chancla y ya creo que ya vamos a terminar el vídeo así que eh, si dais mucho apoyo a mi hijo mayor a lo mejor hace su serie que ahora aquí os dejo el vídeo el link en la descripción y de y el de la película el de la película también y luego aquí los dos y luego el de suscribirse y ya está. Así que venga, os paso con ella. Adiós. Ay, ¿Dónde está? Ah, sí, estáis ahí. Hola, niñitos, ¿qué tal estáis? ¿Habéis comido? Nos hago? hago un plato ahí de comida que yo no tardo nada. ¿Qué quieres? Bueno, venga, vale. Bueno, me voy a presentar. Yo soy la abuela de estos niñitos tan queridos. Siempre les doy dinero, menos a ese fontanero que no amarrela ni la lavadora. Pero bueno, eh, es aceptable esa familia. Qué raro. Mi hija cada vez está más, más loca. Recuerda, niños, no toméis drogas que estos son muy malos. Pero bueno. Espera un momento, cómo voy a colocar la dentadura Un momento Bueno, ya está Y me ha dicho el hijo mayor Que os que deis like Y os suscribáis a, a su canal Para que pueda hacer su serie Y su película Recordad, va a estar en Youtube dentro de Varios días, bueno, varios meses Cada dos semanas se publicará Un capítulo La película ya está en desarrollo Y os dejo en la descripción Creo que había dicho algo así El link y aquí arriba. Y ha dicho que también os suscribáis porque ha visto que la mayoría no estáis suscritos, ¿eh? Que lo sé, que lo sé, que las abuelas no penséis que no saben nada. Pero bueno, mmm, ya está, pues se ha acabado el vídeo. Dale like si os ha gustado. Y suscribiros si aún no lo estáis y si os gusta el contenido de, de mi nieto. Así que ahora les voy a dar un poquito de dinero que creo que he ganado con la monetización de este vídeo, así que venga, adiós.